Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y cultura. Capítulo Único. Artículo 118. El Estado promueve la participación de la familia, de la comunidad y del pueblo en la educación y garantiza el apoyo de los medios de comunicación social a la misma.